J Balvin, Danny B, Osuna, Julian, el rey con Willy Colón. Aquí está un resumen del mejor del mes. J Balvin nos habla sobre su álbum Colores, sus conceptos y su relación íntima con la sociedad. Descubre mucho más mirando la entrevista Colores por ipauta.com. Atención que Dani Bere le brinda a ella será su peor error, pues un amor del pasado vendrá a cambiar su mundo. Descubre mucho más mirando Dani Berry tan sola, el número uno en Estados Unidos. Rey con el líder nos demuestra que todo es posible si te comprometes con tu público, lanzando una mezcla del pasado. Con el mejor estilo de Willy Colón En los premios Lo Nuestro Descubre mucho más mirando el show en vivo Perreando Una mujer posesiva confunde el sexo con el amor Sin importar el daño que hace Haciéndose la víctima para tenerlo en casa Descubre mucho más mirando el video oficial De No es amor Una lanza su nuevo éxito llamado Temporal, canción del trabajo discográfico Nibiru junto a Willy. Una raza extraterrestre se acerca para ver de dónde proviene la melodía. Pero una joven es cautivada al punto de ser aceptado en su comunidad. Descubre mucho más escuchando Temporal. Eso es todo por ahora. Sigue Gilmotion Group, Gilmotion Films en sus redes sociales y sigue Gilmotion Group en Instagram para estar pendiente de lo mejor del mes.